Hola, aquí Antonio Herrero. La mayoría de pequeñas empresas se han formado por excelentes profesionales. Muchos de los que acuden a mis cursos sobre gestión de empresa para pequeñas empresas y autónomos, suelen pensar que ellos tienen que hacer el trabajo y que lo de llevar la empresa ya lo hará la gestoría. Arrancan sus negocios con la mentalidad de empleado, de esta manera no están sentando las bases no están creando unos cimientos firmes para posteriormente hacerla crecer. Es como cuando construyes un edificio. ¿Verdad que si quieres que sea grande, no le pondrás los cimientos de una casita? Lo mismo sucede con las empresas. Si cuando se fundan, se piensan con los cimientos de una gran empresa, esta crecerá y generará beneficios rápidamente. Si por el contrario, se crea con unos cimientos pequeños o pobres, le costará mucho crecer y generar beneficios. Llegará un momento en que alcanzará su máximo potencial y no podrá crecer más. Y ahora te preguntarás ¿cómo han de ser esos cimientos para poder convertirse en una gran empresa? La clave principal es empezar a definir un sistema. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de McDonald's, aunque la comida que preparan no sea de mi gusto ni la más sana. Para mí es uno de los mejores sistemas empresariales mejor montados, pero no es el único. Telepizza es otro ejemplo. Una pequeña pizzería que se fundó el 11 de noviembre de 1988 en la calle Cochabamba de Madrid y que acabó cotizando en el IBEX 35 porque sus dueños tenían esa mentalidad desde el principio. Ya te hablé de ello en un artículo que se llamaba Mentalidad empresarial. El secreto está en empezar con el fin en mente de tener una gran empresa. Preguntarse qué será necesario para que esa empresa crezca rápidamente. Pero sobre todo, el secreto está en invertir para hacer que los planes fijados a largo plazo se vayan cumpliendo. Estamos demasiado acostumbrados a lo gratuito y pensamos que con lo gratis podemos hacer lo mismo que con otras opciones de pago. Este es un error muy extendido que lo único que hace es que pierdas tiempo. La mayoría de dueños de pequeñas empresas tienen una mentalidad de pobreza muy desarrollada y mucho miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a lo desconocido. Miedo a contratar. Miedo a delegar una vez que se deciden a contratar. En fin, miedo a casi todo. Así, el motor de la empresa siempre es su dueño, que acaba quemado laboralmente hablando. Para que el motor de la empresa sea un sistema y así dejar de ser un esclavo de tu negocio o un hombre orquesta, como prefieras llamarlo, has de invertir. Invertir en formación, asesoría de profesionales, personal cualificado, Talento, experiencia, capacidad productiva, tecnología y un largo etcétera. Pero sobre todo invertir en tiempo para pensar, medir y ajustar tus planes. Si tu visión es la de una gran empresa, con un plan definido y por escrito, asignándole los medios necesarios para que se cumpla, sin duda alguna conseguirás tener una gran empresa. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Ah, y no te olvides de dejarme tus comentarios. Me interesa mucho conocer tu opinión. Gracias.